Desde una parte del sur hasta los montes del norte Suena el ritmo, va sin pasaporte Se activa una luz que viaja por los horizontes Las rimas son un vital que nunca se rompe Desde una parte del sur hasta los montes del norte Suena el ritmo, va sin pasaporte Activa una luz que viaja por los horizontes La rima son un cristal que nunca se rompe Hacia arranco la misión de los supremos titanes Con tornado de palabras esta parte del mensaje En este viaje cósmico aplico encaje en la rima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 De parlante a retumbar Las parejas van bailando ¿sabes?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 Recuerdo a veces perdía y otras veces que gané Recuerdo alto show que dimos y eso sí no lo soñé Como un cuaderno lleno de rimas a una compa regalé Y esto suena, suena como canto de ballena Mi mente se pierde melodía de sirena Vámonos tranquilos al abismo Mientras encontramos historias que brillan ahí mismo y yeah, yeah, yeah, yeah. es una represa y la presión va más fuerte Activo la rima que despierta a la gente Chirica se siente, Chirica se siente Canto para mi club y para todo el continente También para el mundo entero Esto pega fuerte, este mismo me divierte veo sonriente entre las sombras Con un flow sobresaliente Ahí viene, a lo lejos se ve como una hormiga Acá está, de repente al lado lo tengo enseguida Allá va como un rayo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 Atento estoy ahora encestando cuando en realidad de rimas yo sigo sonando. Al natural barrio lo represento en la altura, porque en el parlante esta música retumba y